Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Samir Hey Felipe, ¿cómo anda? Saludo a todos Bueno, ando un poco sediento de conocimiento, Samir O sea, hemos visto una serie de cosas que está pasando con Huawei Pero intuyo, por todo lo que hemos hablado en Techcetera Que no es solo la unidad de móviles, ¿no? Entonces valdría la pena para los que no están empapados del tema Que empecemos a hablar sobre el histórico De cómo hemos llegado acá en los últimos 15, 20 días, Samir Sí, y yo creo que es importante, la verdad es que la gente pareciera entender que esto surgió de la nada de parte de Google y como que no han caído en cuenta de todo lo que hay detrás eh, y de todo el impacto que, como creo que usted lo ha dicho en más de una ocasión, esto puede llegar a tener eh, para el deployment, por ejemplo, de redes de 5G en todo el planeta o para la subsistencia propia del ecosistema de Android. Y es que eh, la semana pasada, eh, el gobierno norteamericano emitió una, una digamos, una actualización a una, a una lista que ellos tienen que se llama el Entity List, con el cual sencillamente lo único que dijeron cualquier norteamericana que le quiera vender productos o servicios a Huawei y a sus 70 eh, afiliadas o subsidias debe conseguir primero un permiso del departamento de comercio. Eso fue lo único que hizo. Ok, y derivado de eso, algunos de esos fabricantes que hoy le entregan insumos que algún que, que le entregan, digamos, algún tipo de servicio o producto desde microcomponentes, procesadores hasta sistemas operativos como Android, tuvieron que entrar a revisar cómo estaban y cómo iban a hacer negocios con la compañía sin violar la ley. Eh, y creo que lo que detonó, digamos, todo este boom, boom mediático que hemos oído en los últimos 10, 12 días ha sido el anuncio de parte de Google diciendo, oiga, me toca parar de darle nuevas actualizaciones, nuevas versiones de Android y de los global, de los Google Mobile Services a el equipo de Huawei mientras que se soluciona esta situación. La gente automáticamente dijo, los teléfonos van a servir de pieza a papel, las cosas no van a servir, voy a botar mi teléfono a la caneca, ¿qué hago si ya me acabo de comprar uno o me iba a comprar otro? Y la verdad es que hay, digamos, diferentes momentos históricos. El primero es, el tema de Android puede ser el menos importante de todos. El segundo es, de una botella, eh, todos los dispositivos que funcionan hoy van a seguir funcionando hoy porque ese dispositivo ya es suyo como usuario, no es de Huawei. ¿sí? La versión del sistema operativo que usted tiene, las aplicaciones que usted tiene, el Google Play Store que usted tiene, van a seguir funcionando. Usted va a poder seguir descargando eh, aplicaciones del Google Play Store y va a poder seguir actualizando las versiones que haya disponibles en la tienda, en el equipo de Huawei, el P30 Pro que hemos estado probando desde ese día. Hemos descargado aplicaciones y ahí no hay ningún tipo de limitante. Okay. Ahora bien, Ahora bien, el tema es qué pasa a futuro. ¿sí? Y ahí hay dos posiciones. Yo creo que la más importante y la en la que yo confío más es que no creo que esto vaya a seguir. ¿sí? El gobierno norteamericano a los dos días de haber sacado este anuncio le tocó salir y decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a dar una extensión de 90 días hasta el 19 de agosto. Creo que está vigente esa extensión para que todo siga funcionando igual. ¿Por qué? Porque es que la gente no cae en cuenta que el negocio grande de Huawei no es la venta de smartphones. Huawei sí es número dos en la venta de smartphones en el mundo. El negocio grande de Huawei son las telecomunicaciones y las redes inalámbricas, donde hoy es el número uno del mundo, donde tiene más del 30% de market share y donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en, en los Estados Unidos rural, no en las grandes metrópolis, sino en el 90% del territorio, la mayoría de las telcos pequeñas que funcionan y que le proveen desde telefonía hasta Internet a esos, a esos... Pequeños pueblos, a esas pequeñas ciudades, digamos en el, en el centro del país, todas corren equipos de Huawei. Además, Samir, hay una cosa que todo el mundo habla, por así decirlo, en la calle y es. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China llegue a ajustar este problema que hay a nivel de políticas y tratados de comercio, no va a hacer que las telecomunicaciones sean más seguras, ¿no? Entonces, deberían estar hablando un poco más de las certificaciones que se necesitan precisamente para que esto no se replique en ningún otro lugar. Claro, y aquí hay como tres factores diferentes. El primero es que incluso el presidente Trump ya salió y dijo, mire, el tema de Huawei... Se puede arreglar una vez arreglemos el tema de las negociaciones que tenemos con el gobierno chino y más o menos yo a entender que lo que estaban haciera, haciendo era usándolo como un como un toque súper importante para presionar esas obligaciones. El segundo tiene que ver con eso que usted dice y es que durante años el gobierno norteamericano ha dicho que Huawei tiene la posibilidad y ojo porque es que nunca lo han probado. Lo único que dicen es tiene la posibilidad de entregar la información de lo que pase a través de sus redes al gobierno chino en vista de una directriz de hace algunos años del gobierno chino que dice que todos sus ciudadanos deben apoyar al país en caso de una emergencia. ¿Sí? Pero el tercero es el que usted dice, que creo que es el más importante, y es una cosa es cómo, cómo se pueda seguir comercializando con Huawei eh, por parte de las compañías norteamericanas, y otra es efectivamente que se pueda comprobar si es que alguna vez ha habido una falla que le haya permitido a Huawei tener acceso a esos datos que pasan a través de sus redes. Huawei ha sido enfático en decir no tenemos acceso, nunca hemos eh, nunca hemos tomado la información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estamos? Uno, en que muy posiblemente parte de ese proceso de, de negociación va a implicar que Huawei le dé algún tipo de, de digamos, de Proceso de verificación o de certificación al gobierno norteamericano eh, para validar que esto pase. Y de pronto aquí vale la pena hablar de, de digamos, de, de uno de los temas que la gente no ha caído en cuenta. El, el, el tema principal por el que esto está pasando es porque Huawei es líder en tecnologías de 5G. 5G es... El próximo paso, digamos, y más que un paso evolutivo, es un, un paso que genera una disrupción impresionante, no solo en el mundo de, de las telecomunicaciones, sino en todos los negocios, sencillamente por lo que nos va a ofrecer. Y el rollout de 5G está comenzando a ocurrir no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Entonces, el gobierno norteamericano, con estas mismas preocupaciones que ha, que ha expresado y que, de las que hemos hablado, lleva ya como 18 meses yendo a todos los gobiernos a decirles, oiga, no usen los equipos de Huawei que no son seguros. ¿Sí? y usted mira, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos europeos en el sentido de oiga, ¿sabe oiga, que chévere, gracias por contarnos, pero no hemos encontrado ninguna prueba, hemos hecho nuestras propias pruebas, entendemos lo que usted nos está diciendo, pero la ventaja competitiva de utilizar los equipos de Huawei, no solo porque sean más baratos, sino porque la tecnología 5G de Huawei está como un año y medio adelante de lo que está ofreciendo hoy compañías como Ericsson, compañías como Cisco, compañías como eh, no sé, algunas otras. entonces. Claro, no. Entonces, están más adelantados, son más baratos eh, y, y nunca ha habido una prueba de que efectivamente haya un problema de seguridad con sus redes. ¿Y Entonces, los europeos dijeron ya le dijeron a los gringos, oiga, muchas gracias, pero nosotros vamos a hacer lo que queremos. Los ingleses dijeron, oiga, muchas gracias, pero vamos a hacer lo que queremos. Australia, por ejemplo, sí le dijo a Estados Unidos, oye, muchas gracias y voy a optar por no permitir el uso de redes, eh, de, redes de, de dispositivos 5G de Huawei dentro de las redes. Pero al final creo que Estados Unidos se quedó sin la disculpa con la que venía, digamos, empujando el tema de Huawei durante muchos años, porque sencillamente nunca han podido probar que esa preocupación que tienen sea cierta. Además, hay dos temas muy importantes, ¿no? Siguiendo con la conversación. Uno, es que ellos representan más del 30% de la oferta a nivel de 5G a nivel mundial. Y por otro lado, si esto no se comprueba y ese tipo de políticas siguen, muchos otros partners van a entrar, por así decirle, en el ojo del huracán. Porque ese, ese es un súper buen punto, porque es oiga, venga, listo. Huawei salió. ¿Qué pasa con los demás? Sí, ¿Qué sabe. pasa con las demás compañías chinas que también están jugando? Y, y en etcétera publicamos un, un artículo que fue el martes después de, de este evento de Huawei en el que en el que contábamos que al parecer el gobierno lo que está ahora el gobierno norteamericano que está diciendo oiga, ojo y ojo con los drones. Entonces, DJI, por ejemplo, que es una compañía china basada en Shenzhen, sería el próximo en estar en la mira del gobierno norteamericano porque dicen es que de pronto pueden coger esos datos que las personas están viendo a través de las cámaras de sus drones y mandarlas a China. Entonces, creo que al final esto viene enmarcado en, en un tema mucho más grande. Creo que no es un tema tanto de seguridad como un tema netamente de una estrategia comercial. Pero tal vez lo más importante del proceso es que uno... Huawei se preveía, prevía que esto iba a pasar, ya tenía alguna visibilidad de que esto iba a ocurrir. Entonces, por ejemplo, hoy de, de Qualcomm, de Intel y de algunos otros fabricantes, por ejemplo, de ARM, de algunos otros fabricantes de, de, de, de digamos, de piezas que utilizan no solo en sus, en sus smartphones, sino también en sus, eh, en sus eh, antenas y routers y demás, eh, habían adelantado muchas de las compras. ¿Sí? entonces hoy, por ejemplo, tienen así no les vendieran hoy. Todavía tienen como 3, 4 meses de stock para seguir funcionando. Pero segundo, muchas de las compañías, digamos que en algún momento uno hubiera pensado que se unirían derecho al, al veto y a decir ok, ya no puedo seguir haciendo negocios como lo hizo, como lo hizo eh, la gente de Google. No lo han hecho. Sí, a mí me sorprende mucho el caso de Microsoft, Microsoft le provee a, a Huawei, no solo el sistema operativo de Windows de todos los de todos los computadores que, que, que Huawei vende, sino que además le da, digamos, todos los accesos a Office y además tienen otros productos que van embedidos en algunas de las de los routers, antenas y demás. Huawei, eh, Microsoft no se ha pronunciado. Cierto, de, digamos, dejó de vender temporalmente el computador en su tienda en Estados Unidos, pero no ha hecho nada más. Y por otro lado, cuando usted va y revisa, eh, por ejemplo, compañías como, no sé, Panasonic. Sí, Panasonic es una compañía súper importante para Huawei, Panasonic ya salió y dijo, oiga, ¿sabe qué? Nosotros estamos revisando la situación y en nuestro entendido, por ahora, no tenemos que hacer ningún cambio. Lo mismo dijo la gente de Lenovo, que le sigue suministrando sus productos a la compañía. Y a nivel de las telcos, que es, digamos, la otra preocupación. Eh, ya hemos visto ejemplos como el de Telefónica o como el de Orange en España, en, el, en Europa, diciendo vamos a seguir vendiendo los productos, vamos a seguir dándole soporte a los productos y en la medida en que no haya ninguna restricción vamos a seguir comprando la tecnología de Huawei para eh, el deployment de Claro, entonces Amir, terminamos con esto. Claramente Huawei todavía tiene aliados y muchos, entonces esperamos que esta situación se resuelva muy pronto. Sí, y antes de julio, creería yo que de pronto agosto, deberíamos tener eh, una visión interesante de qué va a pasar. Ahora, para los que están preocupados sobre el futuro de sus dispositivos o de los dispositivos móviles de Huawei, los invitaríamos a que lean otro artículo que tenemos en Tecetera acerca del plan B, ¿sí? el sistema operativo con el que eh, Huawei ya ha dicho, si nos toca, tenemos un plan B para poder sobrevivir. Perfecto, muchas gracias. ¡Hey! Chao, saludo a todos.